mucho muchísimo su participación Pablo. muchas gracias por, por la amabilidad muchas gracias por estar con nosotros como siempre en estos casos eh, empiezo diciendo que los currículums son tan importantes tan largos que prefiero que cada uno se presente personal por lo que te pido que nos digas quién eres a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello qué tal Hola David, muchas gracias. Este, bueno, currículum. El, el principal currículum es ser padre de un niño con AME, un adolescente casi adulto ya, 18 años. Santiago tiene atrofia muscular espinal desde los seis meses de nacido. Nos diagnosticaron que, que tenía atrofia muscular espinal. De los cuatro tipos que hay, Santi tiene la más severa, que es la, la que hace depender de un respirador y un hay que hacerle gastrotomía es una enfermedad que, que debilita mucho los músculos y requiere muy, mucha atención y bueno, eh, con el diagnóstico que nos dieron a los seis meses eso nos ha hecho trabajar mucho por, por él y ahora por, por, otros, por otros chicos, por otras familias, así que eso es lo más importante y más lindo que venimos haciendo me da mucho gusto entiendo que todo lo que haces empezó por Santi y ahora mismo abarcas un universo de más personas que están en la misma problemática, ¿es correcto? Es así, este, con el pobre diagnóstico que nos dieron hace 18 años, no hace tanto, ¿no? Pero sí, 18 años, miras para atrás y es un montón de tiempo, ¿no? Este y nos dijeron no había nada, no hay nada, no hay nada. Este, y no nos quedamos con eso de que no hay nada, no podía ser que no hubiera nada en el año 2003, donde ya se había ido la luna, se habían hecho un montón de cosas, este, no nos quedamos con eso. Y empezamos a, a navegar, a visitar, a conocer, y nos llevó a formarnos como asociación, hoy estamos formándonos como asociación latinoamericana, así que, nada, conociendo familias y contando nuestra historia de, de vida, ¿no?, lo que... Lo que a nosotros nos pasó no, no nos gustaría y no queremos que le pase a otro. Es correcto. Eso normalmente pensamos los hombres y las mujeres que nos dedicamos a esto, y sin embargo sigue pasando, y sin embargo sigue sí, sí, doliendo, y sin embargo sigue siendo muy complicado. Tal cual. Te agradezco la presentación mucho. Y por supuesto, desde acá, desde México, enviamos a, a tusanti un abrazo. Enorme, cariñoso y con el ánimo más amplio de que se sienta muy bien todo el tiempo. Ahora bien, a continuación voy a referirte siete pensamientos que te pido tú incorpores a ti mismo, a tu conclusión específica a tu pensamiento con respecto a lo que te voy a decir y vayamos desmenuzando cada uno de ellos. ¿Ok? Ok. Vamos. Pablo, quien convierte los fallos, las malas decisiones y los fracasos en enseñanzas en la vida termina por trascender en ella. ¿Lo crees? ¿Es posible? Los que, los que deciden en los fallos nos hacen la vida difícil, los que deciden en los fallos. Este, es, lo, es mucho de lo que nos hacen trabajar en todo este tiempo, no la, las tomas de decisiones. A veces podemos decidir cosas tan fácil y tan rápido y le buscamos la vuelta para, para complicarlo un poquito. Creo que se puede mejorar... Eh, la toma de decisiones, ser más práctico y entrar más en acción y no ser tan burocráticos a veces. Fallos y fracasos que en tu propia vida se hayan presentado, ¿te dejaron enseñanzas que pudiste capitalizar después para no volver a cometerlas? Sí, este, en realidad lo que me ha llevado es... este en la toma de decisiones, en no haber hecho o decidido algo y después arrepentirme de no haberlo hecho. Entonces, más en la adolescencia fue donde me marcó. Tuve una linda adolescencia, con lindos compañeros de trabajo, de, de estudio, una linda escuela, todos, escuela y liceo hicimos, y la verdad que tuvimos una linda enseñanza. Y, y no me quedé, o sea, lo que sucede es que no no me quedé, no me quedo, no me quedo, eh, voy, eh, aunque me digan que no, eh, sigo con otra persona, entonces, me quedo, si alguna vez me equivoqué o fallé, este, no lo voy a volver a hacer, entonces, no me quedo con el que no voy a poder, no, no nos quedamos con el no vamos a poder, no van a poder, porque hasta ahora, como vos bien lo decías hace un rato, te lo dicen, 2021, siglo XXI, todavía te dicen no vas a poder, no vas a poder acceder. Entonces, eso nos lleva a seguir trabajando y, y nos fortalece porque no, nos hace fuerte para seguir. Cierto. Todas las decisiones que vas tomando en la vida en los últimos 18 años, han tenido un impacto importante en tu muchacho. No solo en él ahora mismo, sino en otros ya también. ¿Consideras que uno es más producto de sus decisiones que de su circunstancia, Pablo? Y yo creo que van de la mano, ¿no? Una circunstancia te, te lleva a tomar decisiones, puedes tomarlas acertadas o no. Este, en nuestro caso, como te decía, tomamos para nosotros la acertada. Y, y, y me parece que, que estamos viendo que fue la acertada, porque esto, estamos siendo eh, hemos sido referente para otras familias, para otros papás, eh, en la lucha que llevan con el diagnóstico con, con AME. ¿no? Este, entonces, creo que sí, que o sea, a veces se me... Perdón, pero <ríe> me lleva a, a, a recuerdos de, de, de lucha de todos estos años, pero te hace trabajar mucho. Son 18 años de, de mucho trayecto, de difundir, de, de compartir nuestra experiencia. Este, no, me, no nos consideramos líderes, sino unos este, tal vez referentes por, por el trabajo que hemos hecho con, con Santi, el cual para nosotros eh, nos ha dado muchos resultados. Santi nunca tuvo una infección respiratoria en estos 18 años. Eh, nos vinimos para casa si, sin que nadie nos diera nada. O sea, Fuimos a la televisión para, para conseguir los equipamientos médicos, porque en la, en la mutualista en la sociedad no nos daba nada, no nos dieron nada. Incluso hasta ahora hay que seguir peleando algunas cosas, pero. La situación que tiene que ver con el abordaje hacia la enfermedad de tu muchacho incluye a muchos especialistas. ¿Qué, qué de ello como importante? Se da en Uruguay. ¿Hay, hay especialistas que siguen precisión todo el tema de enfermos como, como Tu Santi. Hay, hay, hay mucho, mucho. Tenemos una gran tecnología acá en Uruguay, tenemos muchos gente importante y médicos importantes. Lo que notamos es que poco se articula a veces, ¿no? Tenemos este, la posibilidad de tener eh, varias uh, mutualistas, entonces vos podés tener más de una atención, tenés la atención pública y podés tener atención privada. Hoy también estamos en un centro de referencia que no es solo en AME, pero es un centro de referencia para enfermedades este, poco frecuentes, donde dentro de todo eso está poco frecuente, y, y, y se hace difícil la navegabilidad, el ir de un lado para el otro, si bien Bien tenés especialista, pero se te hace difícil, eh, como se le dice ahora, la navegabilidad, el, el tener el acceso, el acceso rápido, el acceso al diagnóstico. Este, fíjate que si tendremos este, acá en, en, en la región, eh, el, el que creó el, el medicamento para, para la atrofia espinal y le abrió las puertas para, otros, para otras enfermedades este, es uruguayo, Adrián Kreiner así que tenemos un gran potencial en Uruguay, este, capaz que para nosotros habría que accionar un poquito más y articular un poquito más, pero desde la visión de, de un papá, ¿no? Claro, la condición que guarda Santi es una que complica de manera importante al paciente, que se convierte en dependiente, eh, dependiente de su padre, de su madre, de sus familiares, Entiendo que durante los últimos 18 años Ustedes estaban atentos De ello ¿Quién, quién, quién, quién aparte de ti soporta esta carga Que es importante De, de ser tomada en cuenta? Y nuestra familia Somos este, Tres, Santi La mamá que lo cuida las 24 horas Y yo que soy el que hago Este tipo de cosas buscando Las mejoras para, para La familia, pues no solo para Santi ¿No? este y, y bueno hoy el mundo está viviendo eh, eh, como nosotros vivimos hace 18 años no viviendo eh, aislados viviendo eh, este, en nuestra burbuja eh, dependiendo del alcohol en gel, de pocas visitas, nosotros ya estamos acostumbrados a eso, a las pocas visitas, pasamos a veces meses sin que nos vengan, eh, puedan venir a visitarnos, o, o el que tiene que venir no puede estar resfriado, o sea, todo lo que hoy está viviendo el mundo, nosotros ya lo vivimos. Entonces, nuestro mundo, eh, no, no es nuestro mundo, porque tenemos cientos de amigos este, alrededor y gracias a los amigos y a la familia es que hoy podemos seguir adelante porque como te decía hoy eh, la asistencia no ha sido buena, no nos han dado las cosas que necesitamos en cuidados paliativos, en un montón de cosas entonces la familia y los amigos son los que han estado alrededor si bien no están físicamente, continuamente no tenemos la oportunidad de hacer asados todos los fines de semana con 10, 15, 20 personas o, o no vamos a fiestas, este, no, no tenemos la oportunidad de ir a fiestas. Eh, hay gente que todavía no conoce a Santi, o, o no ha tenido la oportunidad, y si lo conoce, lo conoce de, de, de lejos. Y no es porque eh, se complique el, el acercarse, sino que lo cuidan, lo cuidamos. Entiendo. Como un tesorito. Es un tesoro, lo entiendo. Claro. Con respecto a ello, la decisión más difícil siempre es dar el primer paso. Siempre. Lo que sigue a ello es determinación pura. Eso es lo que tú has hecho. Diste el primer Esa. paso y luego a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir hasta el día que te mueras. ¿Es correcto? Es así. Tal cual. Eh, lo, algo que nos cambió. Tuvimos que leer de qué se trataba la enfermedad. Eh, notamos que la debil eh, tenía debilidad muscular en las piernas, no movía las piernas. Era flácido e hipotónico, se le llama. Este, la llevamos al pediatra. La pediatra le dijimos lo que le pasaba. Sin mirarlo, sin tocarlo, dijo, no, es vago, ya va a caminar. Le digo, no, doctora, revíselo porque algo pasa. Cuando la agarra, las piernas se caen, ¿no? Dice, no, algo pasa. Nos derivan a... A un neurólogo, esa neuróloga ya más o menos se dio cuenta de lo que estaba pasando, nos derivan un grado 5. Fue todo muy rápido, ¿no? En, uno, en un mes sucedió todo bastante rápido, pues avanza rápida la enfermedad en esa, época, en esa etapa, ¿no? Nos dice, el grado 5 nos tuvimos más de tres minutos. Yo, llévelo para su casa y, y espera el desenlace natural de la vida. Cuídelo de las infecciones respiratorias nos tuvimos más de tres minutos, le pregunto, me quedo, eso patente, ¿eh? este, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Nada, no hay, no hay fisioterapia, no hay, no hay tratamiento, no, no hay nada, espere nada más y vaya para su casa, cuide la infección respiratoria Tres minutos, no más, ¿eh? me levanté y nos fuimos. Y ahí comenzó la búsqueda, el, el trayecto, eh, llegué a una familia en Buenos Aires, nos donde logramos este, aprender de la enfermedad, saber que había este, otras personas, otros niños, que se podía vivir, conocimos una, una familia que está viviendo con un niño de siete años en su casa, con respirador, o sea que algo había. Esto que acabas de decir me hace llegar a la siguiente consideración. Eh, la pregunta no es si podías hacerlo sino quién te iba a detener nadie te ha detenido y eso es maravilloso no es si podías hacerlo a ver quién te detiene 18 años después de aquella información de los médicos en los que te señalaron que no se podía hacer nada tú tienes a tu santi y has hecho un trabajo fenomenal que has servido no solo para dar certezas a tu hijo sino para ampliar horizontes para otros pacientes que son como tu muchacho. Cuéntame. Seguro. El, el, el, el recorrer... Lo primero que hicimos fue llegar a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires. Justo el día que voy a conocer estos papás, se da... este, Chanty ya estaba ventilado y ya tenía traqueotomía. Algo que, que hicimos fue tomar la decisión. Porque también en ese momento eh, te dan la te, te decisión, eh, te consultan qué hacemos, y nosotros no lo dudamos, no lo dudamos, hay que hacerle tracheotomía y hay que hacerle gastrotomía para seguir adelante, no dijeron, va a tener, no va a poder viajar, no va a poder salir, no va a poder, va a tener que vender su casa, eh, va a tener que vender su coche, no va a tener, todo lo que nos dijeron nos pasó, y lo hicimos, vendimos la casa, cambiamos el... Eh, eh, el negocio, eh, hoy estamos alquilando, todo lo que no importa, lo vamos a hacer igual. Y bueno, caímos en Buenos Aires, y, y ese fin de semana justo se reunía la, la primera reunión de, de, fame, de familias con atrofia muscular argentina. Y ahí comenzó, porque justo estaba este, un investigador argentino que vive en España, Eduardo Tizano. Y, y bueno, ahí conocí lo que era la enfermedad, conocí que había otras familias, conocí que había otros papás, y ahí comenzó el recorrido. Y no nos quedamos nunca, siempre estuvimos buscando, y en el trayecto fuimos conociendo gente de otros países, este, nos fuimos haciendo referentes con, con el trabajo que veníamos haciendo con Santi, porque lo que nos pasó a nosotros, que conté hace... Dos minutos, le pasa todo cada vez que diagnostican a un chico. Entonces dice, no, mira hay una familia en Uruguay, conocí a los papás de Santi, conocí a Santi, tiene 18 años, este, se puede seguir adelante. Y creo que eso ha sido, es mucha responsabilidad, porque le, le, le hemos cambiado la, para bien ¿no? la, la, la vida a muchas familias, ¿no? me pone muy contento, tengo muchas familias amigas. Hemos hecho muchas familias amigas en Latinoamérica. ¿Cómo no? Cuando empezamos esta entrevista, te decía que había que hurgar en lo más íntimo, en lo esencial de las personas, en este caso, en lo esencial de Pablo. Pero cada una de tus acciones, en cada uno de los puntos de referencia, aparece Santi. Porque Santi Siempre. es el centro de gravedad en torno al cual giran todos <coughs> los movimientos de tu familia. Todas las actitudes, todas las decisiones, todos los compromisos, todas las ventajas, todas las desventajas, todo lo bueno, todo lo regular y todo lo malo. Es increíble la enseñanza que nos da un paciente como Santi a, a los papás y a otros, porque conocemos muchas personas que se involucran de manera importante en temas como el de Santi y eh, tienen que ver en estos asuntos médicos, especialistas, psicólogos, sociólogos. Porque, porque Santi, o el ejercicio de Santi, es uno que tiene una multiplicidad de condiciones que son verdaderamente interesantes. Las psicológicas, las, perdón, las físicas, las emotivas, las, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con Santi y su centro de gravedad poderoso. Porque evidentemente es un muchacho muy especial, es un muchacho sobreviviente con papás extremos que han hecho todo lo posible por lograr que su muchacho tenga la mejor condición de vida que se pueda tener bajo la condición que vive Santi. Eso es absolutamente sí, bueno. remarcable y lo reconozco a ti y a su madre, porque, por supuesto, porque como dijiste hace un rato, es la que lo cuida 24 horas al día sí, sí. y eso es increíble, es absolutamente increíble. Ay, Perdón, ibas a decir algo. No, que te iba a ampliar eso. Justamente el, el centro y el motor es él. Este, para obtener la medicación, una de las cosas que me ha hecho nuestra evidencia, eh, para, para nosotros poder seguir adelante, este, Santi en 18 años nunca tuvo una infección respiratoria hace 18 años que está ventilado, que tiene un respirador, Santi nunca tuvo un rayón en la piel, nunca tuvo una marca, nunca tuvo y nunca se, nunca se levantó de la cama, siempre, esto, siempre está acostado, o sea, tiene los cuidados impresionantes de la madre, la piel la tiene espectacular, entonces, él al sido, nunca tuvo nada, no puede decirle, no tiene historia clínica, más que cuando nos fuimos hace 18 años, o sea, los análisis que le han hecho, este, están bárbaros. No Has, tiene colesterol, no tiene... <ríe> o sea, entonces, ¿cómo me van a decir que, que me voy a quedar quieto y no voy a seguir adelante? No, imposible. Seguro. ¿Has conocido a otros enfermos que tienen el mismo padecimiento que Santi, seguramente? Eh, comparándolos, y perdón la pregunta porque las comparaciones siempre son odiosas, pero en la comparación que físicamente puedes observar a la distancia, ¿es remarcable la condición que guarda Santi con respecto a otros como él? Eh, en, en realidad no. Este, hoy, hoy, hoy hay mucha, mucha conexión entre las familias. Entonces, este, justamente el intercambio entre las familias logra que... Eh, Llevar a que estén bien como Santi también, de que hay, un hay una fisioterapia, hay un tratamiento, hay una máquina para la tos. Entonces, eh, depende de la información que logres obtener, es lo bien que vamos a poder eh, atenderlos, ¿no? Hay eh, un... Perdón. Sí. No, no, te escucho. Hay un punto en el que se toman las decisiones más importantes. Eh, llega el día en que resuelves la ecuación... Y dices, aquí tiene que ser el momento en que se toman las decisiones y en que empezamos a correr todo este velo para apuntar luz, luminosidad para mi hijo. Por favor, hubo un momento en que tú y tu esposa decidieron hacer lo que hoy mismo representó para Santi el mejor ejercicio como toma de decisión que se pudo haber hecho. Ya nos referiste hace unos minutos lo que pasó cuando te dieron las primeras informaciones acerca de que no se podía hacer nada. Pero hubo un punto en que tú regresaste con tu esposa al lugar donde estaban pernoctando y seguramente tuvieron una charla y en esa charla decidieron lo que iban a hacer en beneficio, así lo, así lo estimaron ustedes, de tu muchacho. ¿Cuándo fue ese momento? Desde el principio. Eh, cuando... Un domingo no, nos preguntan qué hacemos, este, nos proponen, o te proponen todavía, ¿no? cuando tenés el diagnóstico y empieza a fallar un poquito la, la parte respiratoria, te proponen no seguir adelante, te proponen no conectarlo al respirador. Este, ese día me pregunta a mí la doctora si sabía lo que teníamos que decidir, le dije que sí, y que ya lo habíamos hablado y lo habíamos decidido. Mi señora estaba afuera porque estábamos en el CTI. Y le, le dije que sí a la doctora, tenemos que hacer traqueostomía y gastrostomía. Este, usted habla con su señora, yo hablo con ella. Salimos, lo charlamos de vuelta, y, y nada, seguimos adelante. Ese fue el, el puntapié inicial. No hubo, no hubo, no hubo dos lecturas, doble discurso, no, nada, vamos y vamos, no, hubo, hubo un consenso, no, no, no hubo, no hubo duda entre ambos, no? En mi caso es encantador poder arribar a un punto de la historia y ser historiador de todos estos temas porque tuvieron razón, Hace 18 años tuvieron razón y el resultado es Santi. Tuvieron toda la razón. Hay un cuento que habla de una persona que va a la playa, eh, extiende su toalla en la arena blanca y se acuesta a disfrutar del sol y del de sonido del mar. Y de repente está tan concentrado en eso que le es difícil escuchar lo que está sucediendo a su alrededor. Alguien llega, le toca el hombro y le dice, oiga, está pasando algo. Entonces, él se desconcentra de lo que tenía atención profunda y empieza a oír un ruidito muy importante. Era un ruidito. Entonces, él se incorpora, camina, y se da cuenta que hay dos cangrejitos volteados de espalda que se quieren voltear para no ser quemados por el sol. Entonces, él dice, ah, tan fácil, y voltea a los cangrejitos y los cangrejitos se van corriendo. Se vuelve a ir a su toalla, se acuesta, y entonces ya no pone tanta atención al sonido del mar y vuelve a escuchar unos ruidos. Se vuelve a incorporar, va al otro lado ahora y ve a seis cangrejitos igual, en la misma condición, volteados de espalda, y fácil, los voltea. Y así cada ocasión que va a recostarse a su toalla, vuelve a escuchar los ruidos, y hay un punto en que voltea a cien cangrejitos. Él dice, bueno, ya, se regresa a su toalla, y escucha un ruido ensordecedor, que viene detrás de una duna, de una duna de arena. Se incorpora, por curiosidad, va hacia la duna de arena y ve a millones de cangrejitos volteados de espalda siendo literalmente asados por el sol y tiene que decidir qué hace, cómo le hace para ayudarlos y entonces decide hacer lo más que pueda pero no más que lo más que pueda. Es la condición que guardamos cada uno de los hombres y mujeres que atendemos estas patologías. Queremos ayudar a todos. Hay un punto en que no vamos a poder ayudar a todos. Por eso es tan importante este ejercicio magnífico de unir a Latinoamérica en un consenso columnar que dé oportunidad a que algunos que están devastados por tanto que han hecho, reciban ayuda de otros, y de otros, y de otros, y de otros. Tú has hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Primero con tu hijo, eso es remarcable. Y luego para otros. ¿Estás listo para que otros te den la mano y empiecen a jalar contigo hacia condiciones que te permitan entender cuánto podemos hacer en alianza unos con otros todos los latinoamericanos y está, está siendo necesario juntarnos unirnos este, todos los cangrejitos necesitamos está siendo necesario este se hace difícil las enfermedades raras, o poco frecuentes, se hace difícil porque eh, vivís, vivís muy solo, vivís, navegás muy solo, tenés poco acompañamiento. Entonces, justo hace un rato estábamos hablando de eso mismo. Cuanto más juntos eh, podamos estar, este, más vamos a lograr. Porque yo estoy hablando hoy por, por, por las dificultades de Santi, pero las mismas dificultades tiene otra enfermedad, o otra patología, o otro paciente, este, y lo que uno transmite lo va a poder eh, transmitir el otro en conjunto. Tenemos que juntarnos. Este, tuvimos que formar la asociación porque burocráticamente te la hacen formar. Yo me negaba a formarla, la verdad. Eh, si bien hacía muchos años que la, la, la teníamos, eh, que estábamos trabajando, pero tuvimos que formarla. Y, y, y hoy me doy cuenta que, que la, fuerza, la, la fuerza que te da el haberte asociado, ¿no? el asociarte, y hoy asociarnos a Latinoamérica. Hoy estamos hablando eh, no por 44 fam familias que tienen AME en Uruguay, sino que hoy estamos hablando por 3.000, 4.000 pacientes que tienen AME en Latinoamérica. O sea, ya no estamos hablando por un paciente. Está Vamos a hablar por un, por un paciente que está solo en un país donde no tiene acceso. O sea, capaz que Argentina, Brasil, Uruguay hoy está teniendo un poco de acceso, si bien vamos por juicio por esto, pero hay países que no logran. Entonces, la idea es llegar a esos países, a esos lugares, a esos papás que no están pudiendo acceder. Entonces, eso nos está dando la fuerza, la energía, el estar juntos. Y Latinoamérica me encanta, ¿no? Este, trabajar por Latinoamérica de, en todos estos 18 años. Si no te vas al exterior, a Europa o a Estados Unidos, chau. No, tenemos un potencial acá en Sudamérica. Los investigadores de las enfermedades, este, eh, bueno, en Ame, son todos latinoamericanos. Argentina, Bra eh, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, el creador de Spinraza es uruguayo. O sea, tenemos un potencial tremendo y no lo estábamos aprovechando, o no lo estamos aprovechando, ¿no? Me parece. Sí, seguro. El día que conocí por primera vez de tus esfuerzos y de tu devo devoción y dedicación a este tema, me llamó poderosamente la atención que no solo tú, sino muchos otros papás son muy emotivos al recordar sus experiencias y su odisea para llegar a los puntos que han llegado hasta el día de hoy. Es eh, verdaderamente emocionante cómo un padre puede emocionarse tanto por eh, no solo entender que está haciendo lo mejor que puede hacer por su paciente, sino también entender que su paciente es un referente obligado para otros pacientes. Fíjate que hace algún tiempo una persona eh, que estaba creando una asociación, eh, cuando, cuando yo todavía no creaba la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, yo me dedicaba más a las enfermedades lisosomales y concretamente a, a la enfermedad de Gaucher, que es la que tienen mis hijos. Y entonces un día un eh, hombre que estaba creando una asociación para un tema relacionado con eh, eh, fragilidad en los huesos, eh, eh, estos eh, asuntos de eh, los niños de cristal, que, que es muy complicado el tema. Sí. Eh, eh, estaba platicando conmigo y me dijo, no, bueno, pero eh, tú cómo me puedes ayudar si tú solo conoces de los enfermos con padecimientos lisosomales de Gaucher. Y le dije, no. No, no, no, no te equivoques. Lo, lo esencial y lo, y lo interno, lo más importante de estas enfermedades no son que se llamen de una forma, de otra o de otra o de otra. Tienen que ver con cómo nos afectan a toda la familia, cómo afectan a nuestro paciente y cómo podemos trascender para que nuestro enfermito tenga una oportunidad diferente, así sea esclerosis, así sea Ocher, así sea la que sea. Todos tenemos una historia que se parece muchísimo. La odisea diagnóstica, búsqueda del tratamiento, que exista el acceso, etcétera. La pelea, la pelea rotunda y fundamental con las autoridades de cada uno de nuestros países. Yo de repente escucho a gente de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay. Ah, bueno, tenemos esto y esto y esto y esto. Y yo quiero entender cómo es que tienen ustedes esta negociación, este este encuentro para hacer que su petición, que es justa y correcta, llegue a buen puerto y sea entendida y sea eh, debidamente, debidamente atendida, etcétera, etcétera. Porque en cada caso, aunque tenemos una gran cantidad de coincidencias, también tenemos diferencias importantes. Acá, como yo le he dicho a muchos queridos amigos de Latinoamérica, en México las cosas se tienen que hacer de manera rotunda. Eh, tienes que exigir lo que por derecho te corresponde, hacer que suceda a huevo, porque los funcionarios en México son muy amables, los, los políticos en México son muy amables, los legisladores, son los más amables del mundo, eh, pero solo son amables, no son concretadores, no son... Eh, apuntados hacia la solución, son muy amables nada más. Y la amabilidad no nos sirve a los que tenemos enfermos como estos. Lo que nos sirve es la acción, lo que nos sirve es el trabajo, lo que nos sirve es la contundencia, lo que nos sirve es que se pongan a hacer lo que les corresponde. Tú has hecho un ejercicio en Uruguay, como muchos otros en Latinoamérica, muy destacable, muy destacable. Y eso tiene que ver con el amor inconmensurable que le tienes a tu muchacho y después el haber entendido que no solo puedes trabajar por tu muchacho sino por otros muchos muchachos y muchachas eso es maravilloso maravilloso el aquí y el ahora es el rotundo espacio en donde nos desenvolvemos porque aquí y ahora suceden las cosas porque el pasado es pasado y el porvenir bueno pues es eh, un espacio ...al que queremos arribar, no sabemos cómo, esperamos que sea en una condición favorable, pero no sabemos cómo. Por favor, Pablo, extiende tu brazo izquierdo hacia el lado izquierdo. Extiende tu brazo derecho hacia el lado derecho. Tu lado izquierdo es el pasado, tu lado derecho es el futuro. Así estamos en el presente, crucificados. Ponte ya correctamente. Estamos crucificados porque no entendemos que tenemos que atender la causa fundamental claro. que tiene que ver con nuestros derechos. ¿Cómo has hecho tú que tus derechos sean escuchados? Recorriendo, golpeando, golpeando puertas, enviando mail que nos reciban, que nos escuchen, contando la situación. Este, no hemos parado de de recorrer lo que sea. Hemos, lo, es increíble lo, lo, lo que hemos hecho, pero hemos hablado con, con los vicepresidentes de anterior y este, comisiones de salud del Senado y de diputado, eh, más de 30 legisladores en el periodo pasado, y en este ya llevamos más de 20, comisiones de salud de, de departamentales, o sea, todo lo que se nos ponga adelante, vamos a charlar y vamos a insistir, que tenemos la necesidad de tener un acceso más y mejor. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Es simplemente ponerle un poquito de onda o un poquito de ganas, articular y gestionar. Lo que vos decías hace un momentito, algo que nos nuclea es el... Eh, las, las, las enfermedades son diferentes. Este, mentales, físicas, vista, pero todos nos, nos centramos en el, en el acceso, en el diagnóstico, en el acceso y cómo obtener las cosas. Eh, eh, terminamos en lo mismo todos, todos terminamos en lo mismo. Vos vas y hablas en montones de lugares, ¿no? Habla de comisiones de salud, y en todos vas a terminar, te vas a terminar con la frase... Está bárbaro todo lo que me plantean, pero los recursos son finitos. Esa frase me tiene, me tiene paspado. <ríe> Porque siempre tenemos, eh, llegás hasta ahí y no, vamos a buscarle la forma, vamos a buscarle la vuelta de cómo buscar esos recursos, cómo eh, trabajar en aplicar esta ley que ya está creada y ya está reglamentada. Sí. No nos podemos quedar con que vamos a ver, no, vamos a ver, no, vamos a solucionarlo, porque tenemos las herramientas. Sí. En Uruguay tenemos un Fondo Nacional de Recursos, tenemos eh, ley de centros de referencia, bueno, apliquémoslo, apliquémoslo. No, no tenemos que inventar, porque yo no, no, no le estamos proponiendo inventar nada, la ley no. ya está, eh, no. los fondos ya están creados justamente para... Enfermedades, operaciones de corazón. ¿Y qué te dicen? Haga juicio o este, y no, no hay, no hay chance. Eh, vamos a seguir igual insistiendo. Hay una, hay una información que se presentó hace ya años, hace ya años, 10 años, ya no me acuerdo cuántos, pero por lo menos 10 años. Eh, en el sentido de entender cuánto dinero se había invertido en puras pendejadas en Latinoamérica. En puras pendejadas. Cuando leí la cifra, era monstruosamente vergonzosa. Era, era una cifra, o sea, jamás en tu vida te la imaginas. Es una cifra monstruosa. Y, y, y, y a esa cifra le aportaba a la sinvergüenzada todo Latinoamérica. Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, México, todos le aportaban a puras pendejadas en las que se metió ese dinero, pudiéndose meter en cosas que en verdad se requieren y se necesitan. Nuestros países tienen una coincidencia brutalmente maliciosa, maligna. Eh, desvían fondos, desvían recursos hacia lugares donde no se tendría que tener ese recurso eh, por eh, ambiciones políticas, por ambiciones que tienen que ver con todo, menos con el beneficio de los ciudadanos que requieren atención en seguridad, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Por eso, por eso juntos, por eso, por eso Latinoamérica junta, tiene que hacer desde los grupos de pacientes una enorme área para que esto se corrija, porque no podemos estar esperando que lo que se puso como un fondo especial para atender este tipo de enfermedades se ocupe para ¿Se campañas políticas, se, se, se ocupe para cualquier otra idiotez que no es la correcta. Sé que todos adolecemos en este sentido de este tema específico. Exacto. Y lo que quiero pensar es que juntos, ahora desde ULAPA, podamos cada uno establecer cómo podemos integrar una palanca que accione para que podamos manejar o mover la maquinaria que tiene esos recursos a disposición para que sean aterrizados en donde deben ser aterrizados. Todos tenemos que hacer un esfuerzo y no tengo la menor duda de que juntos lo vamos a lograr, porque evidentemente en solitario es muy complicado. Muy complicado. Nosotros acá en México tenemos 137 millones de personas. Brasil tiene, no sé, 300, Argentina... 70, no sé cuántos millones, pero somos muchos, y la, la noticia halagüeña es que somos más los buenos que los malos. Hay que ponerles <risas> un alto y hay que hacer que sucedan las cosas. Exacto. Para que los que están en este umbral de dolor, de necesidad, sean en verdad atendidos. Hasta este punto, las reflexiones a las que hemos llegado han partido de este esencial amor por el trabajo a favor de quien más lo necesita, en tu caso, de tu terrible Santi, que es el alma de tu vida, el alma de la vida de su madre, y un ejemplo eh, uruguayo muy destacado de pasión, entrega y determinación por lograr que las cosas sucedan. A partir de este momento me voy a permitir hacerte algunas preguntas jugosas, divertidas, que tienen que ver con un universo diferente en lo emotivo. Mi querido Pablo, ¿eres fan de algún sí. equipo deportivo? Sí, nos gusta de acá de Uruguay, de Peñarol. El Peñarol. No somos fanáticos, pero sí somos este, simpatizantes y nos gusta, sí. Seguidores del Peñarol. ¿Cuál, de es, el Peñarol. Equipo, ¿cuál es el equipo rival del Peñarol? Eh, nacional. Club Nacional La, de Fútbol. Nacional de Montevideo. Cualquiera de los dos son bastante conocidos en Sudamérica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Le, le, acá en México les decimos los charrúas. Claro. Pierna, los piernafuerte. <risa> Siempre duros. trancando a nosotros. Son duros, son duros. Pregúntale a los brasileños en el Maracaná. <risa> <risa> Pablo, ¿te gusta viajar? Eh, lo habíamos hecho poco, nunca le, eh, hace la primera vez que viajamos con Santi fue todo un desafío este, al exterior, ¿no? fue a Córdoba a una reunión de, en Córdoba y sé no hace que, mucho hace seis años debe ser perdón amigo, sé que me dijiste que por el tema Santi poco, poco te mueves, poco te desplazas poco pero, pero esencialmente ¿te gusta viajar? Eh, nos encantó porque con Santi salimos a, fuimos a Estados Unidos, fuimos a la reunión de familias en Estados Unidos. Este, esa es otra parte de, de que no, no hablamos, pero para llegar a lo que hoy llegamos, que Santi tenga un tratamiento y todo, nos caímos en Estados Unidos también, hablar con el laboratorio, no solo para la medicación para Santi, sino para que vinieran a registrar el medicamento. Porque no tenían interés, intenciones de venir a registrar el medicamento en uruguay. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos nosotros, fuimos con la familia, hablamos con el laboratorio y logramos que vinieran a registrar. Lo logramos que lo hicieran en modo fast track acá en Uruguay. En tres meses registrar el medicamento. Spinraza en aquel momento, 2016, 2017, 2018. Estupendo. Estupendo. Pero no nos gusta, nos gusta viajar, sí. Nos gustó. Hace rato... Hace rato decía algo que voy a repetir ahora mismo. Todo gira en torno a Santi. Sí, sí. Es correcto. ¿Has conocido a algún personaje famoso? Personalmente. Y de la ciencia. De la ciencia, sí. ¿A quién? Eh, y a Adrián Kreiner, el investigador uruguayo. Tuve la oportunidad eh, en Dallas, en una de las reuniones... Tuve tres, tres viajes, uno hicimos con Santi, es muy complejo viajar con Santi, capaz que es más por lo costoso que por lo aparatoso. Lo aparatoso la llevamos espectacular. Nos dio mucho trabajo armar el, el viaje, tuvimos que ir en primera, tenemos que ir en primera, pero claro, un viaje que a una familia tipo le sale 6, 7 mil dólares para tres, a mí me salió 23 mil dólares. Todo el andamiaje, crear, y el pasajes en primera, que uno no tendría necesidad de viajar en primera vamos en turista orgullosamente pero claro. entonces, bueno y la cosa es que sí eh, para, para mí eh, en los que nos movemos estar sentado con en una mesa informal después de haber cenado con Adrián Kreiner con, con Corbitt del argentino con este creo que Flor lo debe conocer este, con este Eduardo Tizano y otros investigadores más, eso es genial, es gente impresionante. Famosa, gente famosa de la ciencia. De la ciencia, de qué? la ciencia, sí. Es lo que nos hemos movido, y es lo que decías recién, siempre alrededor de eso. ¿Con qué personaje histórico te gustaría establecer una charla? Ah. Personaje histórico. Me mataste ahí. No tengo. No, no, no se me ocurre. Si en, de aquí a que termine la entrevista te acuerdas de alguno que pudiera sí. ser tu elegido, me lo dices. Bárbaro. ¿Tienes mascota? Sí, tenemos. Justo ¿Te hace ropa? poquito, justo hace poquitos días falleció Manchita. Era un una perrita. Per... Este, 15 años tenía. Wow. Ahora mismo sí. ya no tienes mascota. Ahora tenemos otra, sí. Seis meses tiene. Una perra. ¡Qué bien! También todo un riesgo, no podemos tener perro, esto, lo otro. <risa> Se portó espectacular cuando la trajimos y ahí quedó. Nunca aparte, rompió nada. Pero aparte, entiendo que le hacen bien a Santi, ¿no? Pero aparte, eh, tiene una conexión. Es raro, pero los que nos conocen saben que es así. Tiene una conexión. Eh, cuando la, la trajimos era una, una bolita, era chiquitita tenía un mes y la, la apoyamos en la cama la perra vino caminó sobre él levantó las patitas por arriba del respirador y se acostó en el pecho de él oh, ¡Bárbaro! Fue se para, queda sí, vivíamos un apartamentito que era chiquitito y eh, un mes tenía la perrita eh, fue increíble verlo porque levantó las patitas y se acostó en el, ya o sea, se quedó, y tiene una conexión con los animales, espectacular. Bárbara, estupendo. Pablo, ¿tienes alguna fobia? Fobia, no, no, no, no me, no, Ninguna. Eh, en algún momento me daba claustrofobia, capaz que me podía dar cuando viajamos en avión, nunca habíamos viajado en avión, nunca había viajado yo en avión, ¿no? Sí. Este, y no, no, no, bien, bien. Por suerte, bien. no. ¿Qué prefieres? ¿Un cómodo y mullido asiento, un reposer? ¿O un espacio en la montaña rusa? Eh, estamos acostumbrados a ambas, pero un, un reposer. <risa> Más que la montaña rusa. Sí. <risa> <risa> ok. Sí. ¿Cuál es tu tema de conversación favorito con tus amigos? Ah, Hablamos de, de todo, de todo. Hablamos de, eh, de fútbol, sé poco, pero me gusta conversar de todo. No este, no sé nada, pero sé todo. <ríe> soy de eso que hablo de todo un poco, ¿sí? sin saber de nada, porque no, no, no soy experto en nada, simplemente charlamos de todo. Siempre el problema que tengo, que debe ser lo que me hace estar en todo, es este, que siempre doy mi opinión, siempre hago en donde estoy, eh, cosa que era rara, porque en el Liceo era todo lo contrario, no me escondía, aparte de con Correa, la C era uno de los primeros, empezaban por la A, no sé ahora, pero antes empezaban por la A y la C enseguida me tocaba y me escondía, pero ahora increíblemente es al revés, donde estoy tengo que pedir la palabra y, y tengo que dar mi opinión, no me puedo quedar quieto. Qué bueno, y, y, y no coincido contigo, si eres experto en algo, te estás haciendo experto en la enfermedad de tu hijo, estás haciendo experto en la resolución a favor de la cohesión en los grupos de pacientes, te estás haciendo experto en la voluntad que junta a lo latinoamericano, estás haciendo experto en muchas cosas. Y eso me da mucho gusto. Muchísimo. ¿Cuál es tu caricatura favorita históricamente? Y Históricamente. Y la época del pájaro loco. Todos esos dibujos animados. Este, el pájaro loco. ¿Era tu favorito? Sí. ¿Qué edad tienes, Pablo? 52. Ok. Tú eres nueve años más joven que yo. Yo eh, alcancé a ver al pájaro loco, por supuesto. Eh, era un pajarraco divertido, a veces abusivo, pero muy divertido. Su creador, Walter Lance, era un tipo talentoso, muy talentoso. Y fíjate que de la serie del pájaro loco, quien más se me quedó en la cabeza fue Chili Willy. No sé por qué, pero es el que más se me quedó en la cabeza. <risas> Chili Willy. En fin, no es mi caricatura favorita, pero Chili Willy lo tengo siempre aquí en la cabeza. Chili Willy. Pablo, en este último tramo de esta conversación tan sabrosa, ¿qué no te pregunté que te hubiera encantado contestarme? Por favor, dímelo. No, oh, estuvo está entretenida, está jugosa, este... Lo que no te conté, capaz que, que, que la frutillita de la torta, es que, que logramos que Santi acceda a una medicación todos estos años de dedicación y de demostrar que Santi podía, este, logramos que Santi acceda a una de las medicaciones, hoy está tomando este, Risdiplán, la medicación de Roche para la atrofia espinal, nos dio muchísimo trabajo demostrar que Santi podía ser candidato para obtener una de las medicaciones, mucho trabajo, pudieron acceder otros chicos, otras familias este, a la medicación, y Santi queda, y hay otros chiquitos que también están quedando relegados para obtener la medicación. Por lo mismo, eh, siempre te dicen expectativa de vida, costo-beneficio, entonces, y no demostré, demostré, demostré que Santi podía, lo logramos, lo logramos acceder a esa medicación. Este, no sabemos si va a cambiarle la vida el mil por ciento, no sé, no sé, no sabemos, pero queríamos que tuviera la oportunidad. Tenía que tener la misma oportunidad que tiene que tener el resto. No nos podíamos quedar con eso. Entonces, algo que, que, que no hablamos fue eso lo logramos. Te felicito. Yo eh, te quiero comentar en este tramo final que nunca había tenido un amigo uruguayo. Tú eres mi primer amigo uruguayo. Eh, eres un amigo que no solamente comparte conmigo esta vocación de servicio a favor de los enfermos, vocación de amor y servicio a favor de los nuestros, de, de mis hijos, de tu hijo, y me siento muy halagado de ser tu amigo me siento muy orgulloso de poder decir yo tengo un amigo en uruguay una familia amiga en uruguay eh, pablo su mujer y el terrible santi que están trabajando todos los días a todo vapor por lograr lo que no se había logrado y eso eso a mí me da mucho muchísimo gusto por último déjame preguntarte Tu mujer, que es la que atiende 24 horas al día a tu muchacho, tiene seguramente algún momento en el que te dice, Pablo, encárgate porque estoy cansada, o, o encárgate porque, porque me siento un poquito indispuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú estás con Santi, cuando tú lo estás atendiendo personalmente, Santi, de manera intuitiva, busca a su mamá? Eh, increíblemente, nunca está cansada. Bárbaro. Es increíble. Difícil que esté... Capa. Lava, hace la cocina, hace toda la casa, como le decía... No tenemos eh, personal que venga, personas que, que, que, que limpien la casa, que nos ayuden. Siempre viene alguna familia, pero no tenemos este, un asistente personal. O sea que todo hace ella. Todo lo que más cuidarlo a él. Entonces, hacemos, trabajamos en conjunto. Cuando estoy yo, a mí me gusta la cocina y, y lo atiendo yo pero igual ella está haciendo cosas, está lavando, eh, está cosiendo, le gusta la costura, así que y era el trabajo de ella que hace 18 años tuvo que dejar de trabajar, eso es un problema que va a ser a presente y a futuro, porque ella hoy no está teniendo una, no va a tener una jubilación, no está teniendo un aporte jubilatorio por haber cuidado todos estos años a Santi, o sea el mérito acá de ella, yo nada, ella eh, y es la que siempre salimos dos en la foto siempre siempre lo cuento ella es la que saca la foto <risa> somos tres el que saca la foto y nosotros dos cierto te puedo preguntar de manera muy respetuosa tu mujer anda por ahí eh, justo vino gente pero anda por ahí sí pero es anticámara, <risa> te es, digo es anticámara. Por favor, sí. de parte de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, a través de mi persona, nuestro enorme y superlativo grado de admiración y respeto por su trabajo, por su, por sí. su devoción, por su pasión a, a favor de tu muchacho. Exprésale que hace mucho tiempo yo era admirador de las mujeres. Ahora soy fan de las mujeres. Porque en el universo de los pacientes con estos eh, trastornos son más las mujeres quienes están permanentemente atendiendo estos temas. Eh, no, no te tengo que decir porque tú lo ves en las eh, organizaciones, normalmente es una mujer la presidenta, somos sí, pocos bueno. los hombres que estamos al frente de la organización. En 8 eh, de cada 10 casos son mujeres y todas son muy talentosas, muy empeñosas, pero sobre todo muy apasionadas con los suyos y con lo que tiene que ver alrededor de los suyos. Exprésale a tu, a tu mujer, por favor, mi más amplio reconocimiento y mi admiración. No la conozco físicamente, pero la conozco a través de lo que nos has dicho, de lo que ella ha representado para Santi, porque si Santi está bien, es porque sí. ustedes han hecho un trabajo excepcional y <coughs> eso es remarcable. Si sí, Santi está bien, es porque ella lo ha cuidado así. Bárbaro. Es increíble. Bárbaro. Sí. Me, me, da, me, me emociona oír eso porque yo decía a la hora que yo me enfrenté al tema de la atención para mis hijos, yo le dije a su mamá, eh, encárgate tú y yo me encargo de esto. Y ahora cada que se presenta la ocasión refiero a lo siguiente. Yo hice que fuera posible que México hiciera lo que, lo que tenía que hacer, lo que era su obligación. Pero mientras yo hice eso, la mamá de mis hijos los llenó de amor, Tal cual. los llenó de atenciones, los llenó de consideraciones, los llenó de todo lo que los hizo felices, de todo lo que hasta hoy los hace tan felices. Las mujeres eso son sí. extraordinarias. Un abrazo, hablando de esas personas tan extraordinarias, un abrazo a todas las mujeres que nos están viendo y escuchando desde el fondo de mi corazón, porque son extraordinarias. Pablo, querido amigo, esta hora ha sido verdaderamente enriquecedora para mí. Una hora emotiva, una hora en la que conozco más a mi cuate Pablo, una hora en la que entiendo cómo su centro de gravedad, eh, eh, eh, la galaxia Santi, atrae a, oh. a él todo lo que su familia es, hace, propone y busca. Muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu generosidad, pero sobre todo por abrirnos un espacio de tu corazón para compartirnos lo que nos has dicho. Muchas gracias, Pablo. No, gracias, gracias a vos, David. La verdad que me pone muy, muy contento, muy feliz conocer, o lo dije la otra vez, para mí estar como en un, en un cuadro de fútbol el Barcelona, al lado de líderes grandes, gigantes, eh, con mucha trayectoria, si bien uno, yo vengo trabajando, pero no tan a nivel eh, global o regional. Para mí es un honor compartir y trabajar, eh, bueno, desde la ULAP ahora, ¿no? Este, es impresionante, le da una fuerza y una energía. Este, y nada, vemos que, que, que vamos haciendo las cosas y que van dando resultados. Y hay que seguir, vamos a darle adelante. Un El gusto... Grupo para vos y todos los que se tomaron el tiempito a la una de la tarde acá a Uruguay, haber estado un ratito escuchándonos, conocer nuestras historias, que hay historias gigantes acá adentro, si habrá libros para escribir este, con, con las historias de los pacientes, de las familias, este, y poco se escribe, ¿eh? se habrá escribe que hacer. muy poco. Habrá que hacerlo, Pablo. Pablo, muchas gracias, muchas gracias a ti, a tu familia, al terrible Santi, muchas gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias. Si para ti no hay ninguna, o si de tu parte no hay ninguna objeción, en exactamente 10 segundos, corto esta transmisión, ha sido un verdadero placer, querido amigo, mi primer amigo uruguayo, bueno, mi tercer, porque también Santi es mi amigo y también tu mujer es mi amiga. Las puertas de casa están abiertas como están para todos los que puedan venir, si bien somos... Chiquitito y poquitos, pero estamos las puertas abiertas. Un beso grande para todos. Gracias. Muchas gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muchas gracias.